Dentro de los 12 principios del manifiesto ágil hay dos que me encantan. Uno eh, es que la simplicidad es lo esencial y es súper importante hacer las cosas simples para que fluyan de forma muy efectiva y para que la gente se enganche, no tener este tipo de herramientas sofisticadas que a veces eh, mientras ya las utilizamos, pues realmente pasó un tiempo esencial y perdimos eh, esa agilidad. Y lo otro son los equipos autoorganizados. Cuando los equipos están autoorganizados y los miembros asumen sus propias responsabilidades, eh, pues el líder tiene eh, una responsabilidad o una, un reto mayor, y es que sus propios equipos logren responsabilizarse de las cosas que quieren lograr y las logren. Entonces siento que esto mejora la agilidad en los equipos, mejora el compromiso y al mismo tiempo ayuda a que los proyectos sean más exitosos. establece que los proyectos se construyen en torno a individuos eh, motivados dándoles el entorno apoyo y confianza que necesiten para que realicen el trabajo bueno, eh, ¿por qué? tiene que ver con, realmente con el, el enfoque de, del agilismo eh, donde uno de los aspectos principales es contar con un equipo de trabajo multifuncional con claridad en la autoorganización y con un enfoque en la ruta de resultado y las entregas. Bienvenidos a los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde en el desarrollo. Los procesos ágiles se adaptan al cambio como ventaja competitiva para el cliente. A mí este me parece, en lo personal, un principio muy importante en Agile dado que se debe tener un cambio de mentalidad en el, en el equipo y que cualquier cambio en cualquier etapa en la que se encuentre el proyecto debe ser bienvenido y abordado con la importancia que este puede significar para el cliente. Mi nombre es Cristian Tarantino, eh, soy integrante del Grupo C y el principio que más me llamó la atención fue eh, los proyectos se construyen en torno a individuos motivados. El, el principio 5 sería, dándoles al entorno y el apoyo y la confianza que necesitan para que realicen el trabajo. Eh, creo que es fundamental y de suma importancia que el líder sea un buen motivador de su equipo de trabajo. Porque de él va a depender todo, porque si el líder no está motivado, Creo que el equipo se va a tirar para atrás y de esa manera no se van a poder cumplir con los objetivos. Por ese motivo creo que, que me llama la atención y es muy importante la motivación.